Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, este vídeo <coughs> viene un poquito a referencia de lo que está ocurriendo hoy. Pues hoy estoy viajando a Egipto. Sí, estoy ya eh, a la hora que se está publicando este vídeo pues ahora mismo estoy volando ¿eh? estoy volando desde el aeropuerto de Madrid hasta el Cairo y Comenzamos eh, esta aventura, se ha ido, pues ya se ha ido anunciando durante muchísimo tiempo que íbamos a viajar a Egipto y que van a ser 10 días. Van a ser 10 días donde vamos nuevamente, eh, ya este sería el tercer viaje que realizo a Egipto con, con más amigos. Pues vamos a realizar esta aventura y vamos a traer nuevamente pues eh, todos, eh, todas las imágenes y todo lo que podamos grabar y en el lugar eh, de los hechos. Es decir, in situ, no vamos a eh, contar algo desde aquí, sino lo vamos a contar desde cualquier monumento, en cualquier lugar, en una pirámide, en fin, vamos a estar con vosotros. Así que, eh, más que nada, este vídeo, en primer lugar, es agradeceros, ¿no? por eh, eh, todo este tiempo, ¿no? que habéis estado, eh, pues bueno, animándome con el tema de, de la historia, con el tema de Egipto, sobre todo, y quiero, pues, eh, formularos una serie de peticiones para que aquí abajo, pues bueno, escribáis lo que queráis, es decir, que hagáis preguntas. Si vais a la página web eblv.es, ahí veréis todo el programa del viaje. Y ya sabéis durante cada día dónde vamos a estar. El día 1, hoy sería este día 1, porque vamos a llegar a Egipto, vamos a llegar al Cairo. Y a partir de mañana, pues estaremos ya eh, visitando muchos lugares próximos aquí al Cairo. Así que eh, yo os dejo este vídeo para que aquí abajo, vuelvo a repetir, os preguntéis, oye, pues eh, Rafa, ¿qué hay en tal sitio que veo en el programa que vais a estar allí? Pues eso es lo que quiero, ¿eh? Y entonces grabamos un pequeño vídeo in situ en el lugar y lo subiremos por aquí vais a tener vídeos de todo tipo evidentemente directos no se van a poder hacer más que nada por la cantidad de, de datos que se consumen y eh, la, la red lo que es internet pues ya sabéis que en los hoteles y vamos a estar en un barco pues eh, consumiríamos mucho y eso sería prácticamente imposible por la estabilidad de la señal más que nada pero si sí se pueden subir vídeos eh, directamente al canal y que vosotros los podáis ver <coughs> perdón así que yo dejo este vídeo para que realicéis todas las preguntas que queráis eh, yo me imagino que en algunos días en un par o tres de días pues eh, subiremos algún vídeo directamente desde allí pero no estaría nada mal que vosotros preguntarais aquí abajo oye Rafa que vas a ver en tal sitio quiero que nos que te grabes desde allí diciendo esto o mirando lo otro vamos a estar allí <coughs> y a partir de hoy pues empieza ese periplo ¿eh? así que yo por mi parte os dejo este vídeo estamos ahora mismo eh, a la hora que es estamos volando directamente al cairo y eh, me gustaría pues eso, que preguntarais cualquier cosa, ya sabéis, vais a la página web eblv.es en el apartado de viajes, pincháis ahí viene el programa del, del viaje que vamos a hacer en estos días, así que eh, si queréis cualquier cosa... Pues lo pedís aquí debajo y yo gustosamente lo subiremos, incluso si, si se puede, desde el sitio intentaremos enviaros todas las imágenes y todas las respuestas a las preguntas que formuléis. Yo por mi parte dejo este vídeo aquí, es un vídeo cortito, simplemente pues para eh, poder interactuar con vosotros. No obstante se van a ir subiendo pequeños vídeos y donde vamos a ir charlando con los diferentes amigos que eh, vienen con nosotros al viaje. Así que por mi parte nada más. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un besito. Hasta la próxima.